Tres once minutos de la tarde nos trasladamos al cuartel de la montaña con nuestro compañero Eduard Pereira. Nos ofrece importante información a esta hora. Con el objetivo de refundar la patria ¿Ah? y retomar el proyecto bolivariano. Gracias Marilyn, por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en el cuartel de, de la, la montaña donde se realiza un una actividad de encuentro de liderazgos jóvenes por jóvenes la revolución. Vamos a escuchar la palabra de Julio, Julio Fermayor, militante de del, del PSU juramos entregar nuestra vida por nuestro pueblo y su futuro. Y a lo largo de estos años se han sumado millones de jóvenes a la lucha, a los sueños y a las victorias. Nacimos de un juramento, vivimos por amor y lealtad a nuestro pueblo y hoy nos reencontramos llenos de esperanza, ratificando nuestros valores y convicciones, diciéndole al mundo que la generación bicentenaria consciente de nuestra carga histórica, luchará siempre junto a las grandes mayorías. Hoy, en este encuentro de líderes jóvenes de revolución, queremos ratificar nuestro apoyo a nuestro querido presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, el conductor de victorias, quien desde hace una década, Décadas lidera este proyecto de patria, como lo orientó nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría en su última proclama. Junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, esta generación ha resistido y hoy le dice al mundo que transitamos una nueva etapa de nuestro devenir como nación, la etapa del renacimiento de la revolución bolivariana. Siempre hemos estado codo a codo en las comunidades en nuestras calles, en cada batalla y cada victoria. Lo hemos mantenido firme y hemos mantenido viva la llama sagrada de la patria. Todas y todos continuadores de esa proclama de Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. El imperialismo norteamericano no cesa en sus ataques. Cada día remete con más fuerza y ante cada intento de restaurar el antiguo orden oligárquico. El bravo pueblo venezolano... ...se crece, demostramos que estamos hechos... ...y nos llenamos de más fortaleza en las dificultades... ...nuestro mayor patrimonio es la conciencia... ...y la movilización popular en defensa de nuestra soberanía... ...y los elementos naturales... ...hace algunos días... ...otra página infame del imperialismo norteamericano... ...al leer la confesión del exsecretario de Estado... Mike Pompeo, quien reconoció en un libro de su autoría que el expresidente Donald Trump consideró invadir militarmente a nuestra amada patria y les entregó mil millones de dólares a los sectores más extremistas de la oposición. Quisiera hacer énfasis en esa cifra, porque veo significativo que nuestro pueblo dimensione esa cifra, mil millones de dólares. La cuarta parte de nuestros ingresos petroleros del año 2022. Y desde aquí, le decimos a los gringos, una vez más fracasaron, esa cuarta delincuente los estafó, como dice nuestro pueblo, perdieron esos reales. Hoy los sectores más extremistas de la oposición, en su ambición desmedida de asaltar el poder y acabar con la revolución bolivariana, han solicitado a ambos imperiales que apliquen sanciones, bloqueos y persecuciones, con la intención ...de quebrar la voluntad de nuestro hermoso pueblo... ...frente a los ataques imperiales... ...nos levantamos y cerramos apoyo... ...filas de apoyo a nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro... ...y al alto mando político, militar, policial... ...de la revolución bolivariana... ...aquí está la juventud... ...aquí está la generación bicentenaria... ...con el moral de Chávez... ...los zapatos del socialismo... ...presto para seguir conquistando victoria... ...hoy recuerdo aquella frase de nuestro Comandante Suprema, Hugo Rafael Chávez Fría. Ustedes son la mejor generación que han pasado por estas tierras en 500 años. Inmensa responsabilidad la que tenemos. Vamos con nuestra alegría y amor patrio a construir el futuro. Desde este hermoso encuentro de líderes jóvenes de la Revolución, decimos a viva voz, nacimos con Chávez, seguimos con Nicolás. ¡Viva Venezuela, viva la juventud, viva la revolución bolivariana y que viva la gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Hasta la historia siempre! ¡Competota! Bien, amigos de Venezolana de Televisión, en este momento escuchamos las palabras de Julio Fuenmayor, militante del de Partido Socialista Unido de Venezuela, donde jóvenes con conciencia con toman posición de en Hernando. defensa de la revolución de Venezuela y el pueblo venezolano rechaza las la sanciones la y medidas coercitivas contra, juventud, contra, juventud, contra juventud, Venezuela. Vamos a escuchar Victor el audiente Mar, que se vive acá en el cuartel de, de la montaña. Ayuso, guzmán, o sea, Luis Marcano, y todos y todas los compatriotas de esta... Ernesto Bruno está por aquí también, saludamos a todos y todas. Ahora, compatriota, le corresponde también la palabra con su verbo encendido, con ese verbo encendido que vimos hace unos días, como fue decirle la verdad también a ese cantante en su comunidad, en su barrio, ese verbo encendido que escuchó a nuestro comandante Chávez, Vamos a darle la palabra a otra mujer que estuvo al frente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Denle un fuerte aplauso a la compatriota diputada, Roberta Poleo. Bueno, hermanos, hermanas, hoy, hoy es un día hermoso, hoy es un día cargado de energía, de mística, de amor, de patria. Yo quiero comenzar agradeciendo al comandante Chávez, adiós a nuestro presidente Nicolás Maduro, al comandante Chávez porque nos enseñó el amor a la patria, nos enseñó lo que era militar en el amor y en las ideas, a Dios por habernos entregado unos líderes conscientes y amorosos con su pueblo, al presidente Nicolás Maduro porque esa juventud que Chávez formó nos dio la posibilidad de asumir responsabilidades, pero también quiero agradecer acá a nuestro primer vicepresidente y con él a todo nuestro liderazgo político porque hombres como ustedes, como el comandante Chávez, el presidente Nicolás, usted capitán, nos han dado la posibilidad de ser y de asumir espacios en la construcción del partido, el partido que soñamos y que soñó el comandante Chávez y quiero agradecerles profundamente a ustedes porque esta es la generación, capitán, presidente, que en la época más difícil de la patria se creció. En la época más difícil de la patria, más cruenta de la patria, se vistió de dignidad. En la época más difícil de la patria no se arrodilló ante imperio alguno. En la época más difícil de la patria alzó la cara y le dijo aquí hay un pueblo digno, aquí hay una juventud digna, aquí hay una juventud rebelde, aquí hay una juventud comprometida. Esta es la generación que vivió el bloqueo salvaje, unilateral por parte del imperio y que lo sigue viviendo. Es la generación que desde la frontera resistimos cuando los apatrias intentaron entrar y sabotear. Desde quien dita y estuvo la juventud dando la cara, es la generación que asumió la batalla contra la COVID-19. Y aún a riesgo de perder sin vida, se fue a las comunidades a llevar conciencia, a los hospitales a llevar conciencia. Es la generación que atendió a los connacionales, es la generación que nos desplegamos por todas de las estaciones de servicio a garantizar junto al presidente Nicolás Maduro la distribución justa de la gasolina. Es la generación Chávez, capitán. Es la generación que hoy nos encontramos que nos sentimos profundamente orgullosos de venir de nuestra juventud del partido, que es la escuela más hermosa donde un joven puede militar en el amor y en las ideas, y que hoy trascendimos a nuestro partido y que por eso le damos muchísimas gracias a nuestro presidente, a nuestro liderazgo, por permitirnos hoy asumir espacios de dirección. Hoy acá se encuentran gobernadores, alcaldes, ministros, viceministros, concejales, legisladores, diputados y diputadas de la patria que gracias a Chávez tenemos el poder de transformar nuestras realidades con nuestras comunidades. Queremos agradecerle profundamente al comandante Chávez y pues comprometernos como siempre lo hemos hecho, a que así como en la etapa más difícil en cualquier etapa que se nos presente y en cualquier batalla que se nos presente, allí va a estar la generación Chávez, allí va a estar la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, allí va a estar el Partido Socialista Unido de Venezuela, los movimientos sociales, la juventud, la generación de oro al frente para consolidar cualquier victoria. ¡Chávez y 3.32 minutos de la tarde, regresamos al Cuartel de la Montaña. Quiero... ¡Que viva Maduro! ¡Que viva, ¡Que viva la en torre Revolucionaria! Buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Siéntese, por favor, son tan amables. Me invitaron y me vine a saludarlos, a verlos y a verlas. Ver carajo. Bueno, de toda Venezuela, ¿verdad? de uno aquí y por aquí, voy dando la vuelta conocidos, conocidas de, de esta patria y es un reencuentro actividad entre, si yo por ejemplo voy a preguntar inocentemente ¿Sí? los fundadores si se ponen de este lado se nos puede caer la tarima para aquel lado ¿eh? entonces no voy a hacer eso ya los fundadores de este lado y los nueve de este lado en verdad es una misma juventud en verdad es la misma juventud de nuestro comandante Chávez ¿eh? y yo he escuchado algunos y siempre caemos en eso de decir aquí está la juventud, hay gobernadores, hay alcaldes, hay diputados, hay concejales ahora yo les voy a decir lo siguiente ¿no? Le voy a decir lo siguiente Aquí está la juventud que sin ser alcalde, sin ser gobernador, sin ser diputado, sin ser concejal, se mantiene firme, revolucionaria, chavista, antiimperialista, la que en la calle y la que no se rinde. No hay un cargo. Es el revolucionario, es la revolucionaria, es el militante, es la militante. ¿Qué pasó? <risa> y, y uno puede decir muchas cosas en las distintas etapas de la política venezolana sobre la juventud. El rol que jugaron. Ustedes, quizás algunos no han escuchado hablar, otros sí, seguro, de aquella llamada generación del 28. Generación del 28. Al final, parte de esa generación del 28 fueron los firmantes del Pacto de, de Punto Fijo, el Pacto de Nueva York. Y sin dudas, sin ningún tipo de incertidumbre, no ha habido en la historia de los últimos 200 años, no voy a meterme más atrás porque ahí está Bolívar, ahí está Sucre, en los últimos 200 años una juventud que sea la voz verdadera de un pueblo como es la juventud de Chávez, la juventud revolucionaria. Y eso yo lo digo aquí en cualquier lugar. Porque ahí sí viene lo cualitativo entonces. ¿eh? Ahí sí viene lo cualitativo, no lo cuantitativo, sino la cantidad de responsabilidades que se le ha dado a la juventud en estos tiempos. La cantidad de tareas distintas a las tareas que teníamos nosotros o que tenía la juventud revolucionaria o de cualquier partido hace 30 o 40 años. Ahí la tarea era fundamental pegar, ¿cómo se llama esto? Afiches y pancartas, un, un, una lata de engrudo para arriba, y para abajo. ¿Usted sabe lo que es el engrudo? ¿Cuá? Algunos no saben lo que es, pero eso existió. Pregúntenle a los padres. Entonces... Lo que ustedes han venido haciendo, y yo hablaba de estos compañeros que sin tener y compañeras que sin tener responsabilidades están ahí de pie, pasando trabajo en muchas ocasiones. Pasando Eso no significa nada malo, ¿verdad? Nada malo, porque si usted, si usted se acostumbra que las cosas son facilitos, facilito se va. La cosa hay que lucharla, hay que trabajarla, hay que ser perseverante, constante. Y cuando uno pregunta, o uno pudiera preguntarse, vamos a darle una ayuda a los que estudian la situación venezolana en el mundo, que viven estudiando, son especialistas sí, en Venezuela ¿no? y no encuentran la fórmula para derrocar a la revolución. Cuando uno observa a estos compañeros y compañeras, hay una palabra creo que es común, conciencia. La conciencia de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes del rol que juega, del papel que juega, del momento histórico que vivimos, de haber internalizado que esta lucha no solo ya es por la supervivencia de Venezuela, esta lucha es por la supervivencia del mundo entero. Venezuela está como en el teatro, las luces, todas las luces se enfocan en la, ¿cómo se llama?, la tarima del teatro. ...en el escenario y está Venezuela... ...y todas las luces están apuntando a Venezuela... ...y cualquier detalle, error que cometamos en Venezuela... ...lo va a pagar buena parte del mundo... ...que tiene cifrada las esperanzas... ...de ser libres verdaderamente... ...en lo que ocurre en Venezuela... ...por eso el tema de la conciencia... ...es fundamental muchachos y muchachas... ...y ustedes la han ido labrando... ...porque vino este grupo, hermoso grupo... ...unos cuantos hay aquí... Pero ¿cuántos se quedaron en los estados? Esta es una convocatoria que fue muy rápido, muy rápido. Y uno pudiera preguntarse, ¿no? Vernos aquí las caras, ¿qué sacamos de esto? Veámonos las caras, que hay gente que a lo mejor no se conoce. No nos conocemos, pues. Veámonos las caras, porque nosotros vamos a estar aquí, entramos juntos y tenemos que salir juntos. Entramos unidos y debemos salir unidos. La JPSUV de ahora tiene sus tareas, la JPSUV fundadora, los primeros tuvieron sus tareas, momento histórico, pues inclusive llegó un momento que la JPSUV eh, era muy independiente del partido, como todo nacimiento es así, una hasta que agarra la forma y van va acoplándose a la situación, va acoplándose. Muchos de los que salieron, que no han tenido más un, tareas políticas, tiene que ver con esa separación inicial. Hoy no. Hoy hay tareas conjuntas. Se le da la tarea al partido y también la sube la JPSUV de una vez. Hoy nosotros tenemos estructuras nuevas en los estados, la JPSUV también tiene estructuras nuevas en los estados. Ahora, nosotros estamos en aguas turbulentas. Podemos decir con mucho orgullo que nos dimos el lujo de tener un gran capitán que nos enseñó comandante Chávez podemos darnos el lujo que tenemos a un estratega al frente de la presidencia de la república y líder del proceso, el compañero presidente Nicolás Maduro pero la revolución no se termina con nosotros, ¿verdad? tenemos que recordar lo que dijo el hermano querido Robert Serra que había que ser irreversible la revolución. ¿Quién lo va a hacer irreversible? ¿Los gringos? No, lo tenemos que hacer nosotros. Y eso lo hacemos, o oh, una, una tarea fundamental de todos los días, es mantenernos unidos. Unidos. Mire, aquí nada ni nadie perturbe la unidad de las fuerzas revolucionarias. Hermano. Aquí puede haber, nosotros podemos cometer errores. Podemos cometer errores todos los días. Tiene que haber alguien, un amigo, un hermano, un compañero, una compañera que llame al que cometió los errores. Y decirle, eh, pues eso no es. A ti te dieron una responsabilidad y no la estás cumpliendo. ¿vale? Porque cuando tú fallas, fallamos todos. Si un joven lo pone en una responsabilidad y el joven falla, ¿quién falla? Nadie dice, fue Dios dado. Todos dicen, Ana, que era muy joven. Y le dieron esa responsabilidad. Por eso, asumamos eso como un compromiso de vida. Pedro hablaba que el comandante se juramentó a los 28 años y que nosotros a los 28 años estábamos participando en una rebelión. Eran otros momentos. Eran otros momentos Ustedes a los 28 estaban fundando el, la JPSU son, son momentos Distintos de la vida ¿ves? A nosotros no nos quedó otra alternativa Que alzarnos Como a los jóvenes de los años 60 No tuvieron otra alternativa Que irse a las montañas Que irse a la guerrilla Muchachos de la OVE Que los veo por aquí muchachas de la OVE Miren cuando teníamos su edad, se llevaban a los jóvenes del liceo, de la puerta del liceo, y su familia no los veía más nunca. Una vez, en Maturín, Liceo Miguel José San, entraron y fusilaron a dos jóvenes. La, la historia los conoce como Guerra y Millán, Dos jóvenes estudiantes, y tenían nueve más listos para ser fusilados entre muchachas y muchachos. Y lo salvó un teniente de la guardia, que dijo, déjenmelo a mí, que yo me encargo de ellos. Y en verdad lo salvó, pero los iban a fusilar. No tenían otra alternativa. Inclusive, cuando tomaron esa decisión, la alternativa de ir será para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Nosotros nos encontramos con un país destrozado, destruido con un pueblo reprimido, perseguido, y nos juramentamos en los cuarteles muy jóvenes, porque la juramentación fue más joven, Pedro. Y por eso cuando hacemos las juramentaciones en los estados, yo le insisto que no es una, no es una juramentación de, por Dios y mi madre, que no me tome el refresco. Es una cosa de vida, de compromiso moral, ético, de principio... Si no, no se juramente, ve, ¿eh? no lo asuma, porque le está quitando el puesto a alguien que probablemente sí lo haría. Probablemente sí lo haría. Y no nos quedó otra alternativa. Ustedes sí tienen otra alternativa. Ustedes sí han tenido otra alternativa. ¿Saben gracias a quién? Gracias a Chávez. Gracias a nuestro comandante Chávez, que pensó en la juventud, porque aquí acusaron al comandante Chávez de caudillo el caudillo ¿cómo se llama eso? el dictador, el caudillo más, nada más alejado de la realidad si Chávez hubiese sido un caudillo por ejemplo, se los garantizo hubiese dejado a cualquier persona como dejó al compañero Nicolás y esto estuviera destrozado en mil pedazos el comandante Chávez se encargó de formar a los que estaban con él Haber pasado al lado del comandante Chávez, así hubiese sido un día sin haber aprendido algo de él, es una falta de respeto con la historia. Con la historia. Compañeros, compañeras, mantengámonos unidos, ustedes son el futuro de la patria, no hay otro futuro de la patria. Los que llamaron a Chávez Caudillo tienen 40 años al frente de los partidos de ellos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Que son los mismos de toda la vida. Juventud de ellos, para ellos no existe la juventud. La juventud para ellos es... Ah, lo vamos a empavar, pero... No, ellos siguen siendo ellos mismos. Es la misma oposición que tiene veintipico de años fracasando y le echan la culpa a los demás. No asumen nunca nada. Ustedes tienen otra alternativa, compañeros y compañeras. La formación formarnos, aprender todos los días, aquí nadie nace aprendido, aquí estamos eh, en un proceso de formación diario, continuo, aprendemos para que la, hacer las cosas mejor y hacerlas una sola vez, en principio. Si aquí Pedro, los más antiguos se le dice, los fundadores, Víctor, Héctor no está aquí, ellos dicen en todas partes que son de la JPSUBE, ¿no? Oh, sí, de la JPSUBE. ¿Cuándo? ¿Pagan pasar estudiantil? <risa> <risa> Mire, en el proceso de formación de cada quien, uno observa cosas. Observa cosas. Nosotros estamos en capacidad, porque así, así ha sido todo este tiempo, de saber escoger las cosas buenas y las cosas malas, desecharlas. ¿Por qué? Porque usted no puede esperar que todo el mundo siempre haga las cosas bien. Esa no existe, eso es en otro lado. Nosotros somos seres humanos y como seres humanos podemos equivocarnos. Pero en política, dice un refrán viejo, que de los errores... O se aprende o se pagan. Cuando usted comete errores en política. Cuando usted tiene funciones de liderazgo. Me dijo el comandante Chávez un día en el campo de béisbol de la academia. Estaba yo en el segundo año. Me dijo: Cuando uno tiene funciones de liderazgo, uno no puede hacer parte de grupos. Si tú haces parte de grupos, vas a comenzar a tomar decisiones con el corazón en vez de tomarlas. Con la razón. veinte años tendría. Yo en ese tiempo me aprendí eso, ¿no? Porque cuesta mucho. Cuesta mucho no caer en las tentaciones de los grupos. Porque los grupos son chéveres. Vamos a destrozar a tal. ¿Verdad? Y se corrió el rumor de tal. Se corrió, se corrió el rumor de tal y lo destrozan. Siendo hermanos de lucha, miren, si aquí hay una diferencia entre algunos compañeros, siéntense a hablarla. Convérsenla. Porque el día que vengan los gringos nosotros vamos a estar juntos, ¿verdad? En la, en la misma trinchera vamos a estar, ¿verdad? Y ahí nosotros nos vamos a ver la cara. Y cómo yo voy a estar en una trinchera con el que he estado tratando de perjudicar durante años hay que dejar las puertas abiertas siempre y ahí no se trata de sacrificar principios ni valores, ni creencias uno observa, ¿no? ustedes, ya uno ha visto algunas cosas en la vida hemos sido obligados a ver algunas cosas la oposición venezolana nosotros podríamos decir que ellos están divididos ahorita, ¿verdad? dispersos sin liderazgo, no estoy mintiendo en nada de eso por distintas cosas que ellos han, han su forma de actuar al final son unos pillos son unos corruptos son unos ladrones, todos dependen de los gringos pero nosotros de eso tenemos que aprender de eso tenemos nosotros que aprender observar nadie vaya a creer y mañana los gringos, los gringos, el imperialismo llama a estos señores de la oposición y ellos van a aguantar una mirada de los gringos. ellos van a volver a su posición original y los gringos les van a decir yo quiero que el candidato o la candidata sea este y tú lo apoyas y eso todos van a aceptar porque los que hoy dicen ...que hay que votar, participaron en el golpe de Estado del año 2002. Son los mismos. Fueron los mismos que hicieron fiesta cuando los pusieron, los, pusieron los drones... ...para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Son los mismos que fueron a retratarse allá a Altamira... ...cuando juraron ellos que iban a dar un golpe de Estado desde un distribuidor. No confiemos en ellos. Confiamos en el compañero, en el hermano que está aquí, al lado nuestro. En ese sí hay que confiarlo, ¿eh? A ese sí le doy yo mi mano. Y lo veo, y le digo, y lo quiero, y la quiero, y, y lo acompaño, y la acompaña, y la acompaño, ¿eh? No a ese. No a ese. Ahora, yo soy parte de un sector de venezolanos y venezolanas, que han basado su discurso en la mentira, en la manipulación. Yo he mostrado en el partido... ¿Cómo ellos trabajan? Trabajan para generar matrices de opinión. Muchos de nosotros caen, caemos en eso a veces, ¿no? Si una señora que nadie conoce saca un mensaje en las redes sociales hablando de nuestros hermanos Yanomami, que supuestamente se estaban muriendo en Venezuela por culpa del régimen, Después viene una señora que trabaja para los gringos, la señora Tamara Sujú, y replica a esa misma y hace un comentario. Después viene la paraquita y hace el mismo comentario. Después viene la esposa de, de Juanito, o la pareja de Juanito Limaña y hace el mismo comentario con las mismas fotos, donde están allí unas personas en estado de nutrición. Bueno, esas fotos no son de Venezuela, ni son indígenas venezolanos, son indígenas de Brasil. El presidente Lula denunció la muerte de más de 500 hermanos Yanomamis de Brasil por desnutrición, por falta de atención del gobierno de Bolsonaro. Y ellos pusieron como que eso ocurría aquí en Venezuela. Pero eso le da la vuelta al mundo. Eso le da la vuelta al mundo, ¿eh? Y esa vuelta al mundo ya lleva la carga. En Venezuela se están muriendo los indios. Y ya le pusieron cédula venezolana y le pusieron pasaporte venezolano. Y es aquí en Venezuela, porque ya CNN, ellos, ¿cómo se llama?, ellos un, eh, enganchan con, ¿cómo se llama?, no vale que lo, lo mencionan ahí, etiquetan a CNN, a ABC, al país, no sé qué, para que ya lo lean, y a ellos no les importa nada, a ellos lo que les importa es la mentira, y lanzan esa mentira para el mundo. Y hay gente nuestra que termina creyéndola, porque yo he leído comentarios de venezolanos, chavistas inclusive algunos. No puede ser. Esto no puede ocurrir. Hay que revisar, que hay que revisar. Revisar la noticia primero. Eso es lo primero que tenía que revisar. Revisar la fuente, de dónde viene, pero no condenes de una vez, y menos condenes a tus compañeros. Miren... Yo a veces me río, ¿no? Porque muchas de esas cosas se refieren a mí. Y a mí me las mandan, Y yo digo, ay, ¿qué me va a mandar eso. Una gente en Miami. Un señor que lee las cartas. Ah, ¿Ustedes no, no le ha llegado algo de eso? Esta semana sí se muere Diosdado. Confirmado. El tarot dijo. Sí, Mercurio no sé qué cosa y el otro con el otro y se jodió Diosdado. Y hay gente nuestra que llama preocupado. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres loco? No, es que dijeron en Miami. ¡Ay, hermano. ¿Cuál es la fuente? ¿La fuente de Plaza Venezuela? ¡Qué pena! Que nosotros, aún a estas alturas, caigamos en el juego de ellos Causa risa, pero da tristeza. Da tristeza. Porque aquí, cada uno de nosotros debería saber que todos los días del mundo el imperialismo tiene una artillería mediática contra este país porque hoy soy yo porque estoy aquí pero mañana van a ser ustedes compañeras, compañeros y ustedes van a tener, a oh, ustedes y ustedes tienen que curarse la piel porque hay un pueblo que los ve y los emula y siente yo quiero así como este ¿eh? o como ella pero si te anda guavineando. Si usted anda con indecisiones, si usted anda con acomodos, si usted anda con prácticas contrarrevolucionarias, ese pueblo que hoy lo aplaude, mañana le da la espalda. Y no lo ve, y no lo mira. Y no lo mira. Que se encuentren hoy, se vean las caras, y sienta al compañero que está sentado allá, la compañera que está sentado allá. Que la nueva, ¿dónde está la, la dirección de la JPSU? Está por aquí, pónganse de pie, por favor. Y son tan amables. Algunos que están allí, otros están aquí arriba. Ellos y ellas, ustedes tienen que sentir que son ustedes. Que son ustedes los que están aquí. Ayúdennos. Yo una vez que me reuní, no sé si fue con los más viejos, los más jóvenes, los intermedios, no sé con quién. Pero yo les dije a ellos un día, en una reunión, no creo que fue con los intermedios. Les dije, mire siéntense por favor. Les dije, ustedes hoy están ahí, pero dentro de 10 años no van a estar. Dentro de 10 años estarán otros y otras. Lo peor que pueden ustedes es cerrarle, hacerles cerrarles el camino a los que vienen empujando, a los que vienen formándose. Al contrario, abramosle de camino de esas anchas alamedas, tenemos que abrirse a nosotros. Porque usted sabe que sería muy triste. Yo cuando estaba viendo el video de Soán, Fernando, Robert, Sancocho, María. Manuel, Ron, Juan, yo, yo no vale, así no puede ser la vida. ¿eh? Ustedes están muy jóvenes para irse, ellos estaban muy jóvenes para irse. ¿Cuánto les faltaba por dar? Cuídense, cuídense al extremo. Entre cuídense, decía el comandante Chávez, pues es una palabra que usaba Simón Rodríguez entre ayudarse, entre ayúdense. Nosotros decimos en la dirección nacional del partido algo así: el que se mete con uno, se mete con todos, pero todos tenemos que portarnos bien, que ser auténticos revolucionarios, auténticas revolucionarias. Cuando un joven cualquiera me dan una tarea. Bueno, siempre dicen, no, que, que el poder eh... No, no, no, el poder descubre quién es cada quien. Revela la personalidad. Si ustedes le dan una tarea, no cambie con sus compañeros. No cambie con sus compañeras. Sígalo llamando, sígalo respondiendo, salúdenlo de vez en cuando, en la medida de sus posibilidades mire cuando fallece el comandante Chávez estaba muy enfermo comandante Chávez, ustedes recuerdan algunos deben recordar que en esos días fue pues, el comandante Chávez enfermo no se pudo juramentar, ¿verdad? Lo pudimos juramentar en la Asamblea Nacional. ¿Quién era diputado? Ninguno. ¿quién era el viejo soy yo, parece. ¿Ah? Carlos Sierra dice que estaba ahí. Allá está Tito también. Ah, este era secretario. Precoz, secretario precoz. Este subsecretario era, ¿verdad? secretario. Ya era secretario. Mire, un día en la asamblea, en el sector opositor, porque ahí había opositores, ¿cuántos había Víctor? Como Nosotros éramos ciento, éramos 99 y después llegamos a 102, sumando, sumando y sumando, haciendo política. El resto eran ellos. Ellos casi que pedían que yo me juramentara en la asamblea. ¿Te acuerdas, Pedro? Tú, Víctor, te queremos Dios dice. Porque ellos son expertos en masajearle el ego a las personas. Si usted se deja masajear el ego por la oposición o por el imperialismo un día, se lo voy a decir clarito, se jodió. No se lo voy a decir con medias tintas. Se lo voy a decir muy claro. El imperialismo sabe hacerlo. Lo trabajan, lo contactan, lo llevan, lo empujan, lo invitan tengan cuidado nunca hay nada bueno ahí nosotros hemos visto algunas cosas en este caso yo pues en estos años los hemos visto aquí ellos comenzaron una, una conseja que yo tenía que juramentarme ahí y que bueno además comenzamos Nicolás, el presidente y mi persona a pelear, a discutir estábamos peleados se hizo el acto, no sé si ustedes se recuerdan, allá en la avenida Burdaneta, y se puso, se puso la banda del pueblo, y el pueblo se juramentó por Chávez, y vinieron 14 jefes de Estado o 15 jefes de Estado de Venezuela. Más de la mitad nos preguntó a Nicolás de Amique, porque estábamos peleados. Jefes de Estado de países amigos, que cayeron al juego de la desinformación. Yo siempre digo que ellos hagan sus cálculos basándose en eso, que les va a ir muy bien, que nosotros vamos a pelear. Y después, que si Diosdado peleó con un con, compadrino, con Nicolás, compadrino, no sé qué, pónganse a sacar su cuenta así, y les va a ir muy mal. Aquí, como les digo, nosotros entramos unidos, y si nos intentan sacar, nos van a encontrar unidos. En cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia, no nos prestamos para ningún tipo de manipulación. Esta JPSU, perdóneme que se lo diga y lo digo con tiempo, tiene que aprender a ser unida. Porque eso se aprende, eso se aprende, ¿ves? Porque hay gente que ustedes no conocen. Ustedes no conocen, Héctor fue jefe de la de la JPSUV, después fuiste tú, ¿no? después fuiste tú, después fue Roberto ahorita grecia Pregúntale si en el ejercicio de sus funciones tienen tiempo. Yo llamé a Grecia el sábado de la noche, sería el domingo, ¿no? Por una duda que tenía trabajando con Roberto igual ¡Qué trabajo apoyémoslo ¿vale? al presidente Nicolás Maduro que se sienta apoyado por nosotros que sienta que tiene un partido que lo apoya en las decisiones que toma el presidente que sienta que hay una JPSUV que ahí está formándose para que esta revolución no se pierda y saben qué sería triste qué sería triste que nosotros, esta generación, la mía y quizás lo que viene un poco detrás de, de nosotros que le entreguemos a ustedes un país vuelto pedazo en guerra y que ustedes tengan que salir a defenderlos con sus vidas. Nosotros estamos obligados a entregarle a ustedes un país en paz para que la revolución dure. No, 300 años de aquí haya una elección y sepa el imperialismo que será un revolucionario o una revolucionaria, el presidente de la revolución bolivariana, el presidente de este pueblo. Cuidemos. Yo siempre alguno un día un tipo de de un partido. No, Diosdado es chévere. Lo único que malo es malo que él es muy leal a Chávez. Muy leal ¿eh? a Chávez. Ellos no saben de lealtad. Ellos saben que, que tú eres leal o no eres leal. Ellos no saben eso. Ellos creen que tú puedes ser medio leal, un cuarto leal, dámelo tres cuartos, dámelo término medio. No. O eres leal o no eres leal. Y ese tema de, de la lealtad que antes era un valor individual, individual, o sea, tú puedes decir, Pedro Infante, leal vale, tipo leal ahí, eh. nosotros hoy podemos decir en revolución que se ha convertido en un valor colectivo, el valor de la lealtad. Y eso tiene que ver con lo que dije al principio, que es la conciencia, compañeros y compañeras. Ellos amenazan, dicen, señalan, ellos no se van a quedar quietos. Y ahí va mi alerta, muchachos muchachas, compañeros, yo sí les puedo decir muchachos y muchacho. Compañeros y compañeras, ellos no se van a quedar quietos. El imperialismo no nos va a dejar tranquilos. Ahí salió el señor Pompeo, su cara muy lavada. Sí, entregamos mil millones de dólares, secuestramos a la y hacemos en Venezuela lo que nos dé la gana. Y lo escriben. Y lo escriben. Yo, está, yo creo que es bueno que alguien que, que ha sido exitoso escriba, ¿verdad?, Memoria de mis éxitos, pero esos son tan piratas que escriben cuando fracasan, porque ellos fracasaron en Venezuela y no podrán con nuestro país. Hacen un libro para explicar el fracaso en Venezuela. Qué mediocres son, qué mediocres. Y además se van por el mundo a darle, como se llama?, conferencias sobre cómo fracasar en Venezuela. Irresponsable, vale con toda la plata del mundo, con todo el apoyo del mundo, y no pudieron con este pueblo, no pudieron con ustedes, no pudieron con nosotros, con este pueblo. Ahora, si ellos nos ven a nosotros fraccionados, un grupito por aquí, otro grupito por allá, otro grupito por allá, nos van a tragar de a poquitos. ¿Sabes qué hacen? No voy a hablar de los tiburones de la huella, pero voy a hablar de las sardinas. ¿Saben qué hacen las sardinas cuando las atacan en alta mar? Eh, ¿Cómo se llama las ballenas y las atacan los delfines? ¿Saben qué hacen? Se agrupan todas en un gran cardumen para que las vean grandes, para que las vean fuertes. Y es la única manera donde pueden sobrevivir más. Si se quedan separados, se las tragan. Nosotros no somos unas sardinas pero aprendamos en la sardina, a mantenernos unidos ante el enemigo poderoso y no podrá con nosotros, bajo ninguna circunstancia. Este encuentro, yo creo que debimos, hay que programarlo, miren, hay que hacer varios eventos, varios ¿eh? ¿Cómo se me Sí, ir a los estados, ¿ves? Hacer, hablar, yo le decía hoy a... En la reunión del partido, y yo le decía que la JPSUV... esta JPSUV... actual, tiene que recibir conferencia del 27 y 28 de febrero del año 89. Y que le expliquen cómo eran las cosas aquí antes del 27 y 28 de febrero. Y por qué ese pueblo salió a la calle y fue masacrado. Sí, correcto. Aquí está en el diario del cadete, comandante, ya ve, cuenta parte de esa historia. ...y del 4 de febrero... ...deben recibir también esa historia... ...porque uno no defiende lo que no quiere... ...y si usted no lo conoce... ...¿cómo lo va a querer? Y les hacía... ...mención... ...a, a las estrategias que hace el, el imperialismo... ...para golpear a los movimientos populares... ...cuando surge un líder... ...ustedes creen que lo que le hicieron a Lula en, en Brasil... Es, es fortuito que le inventaron unos delitos y lo acusaron y lo metieron preso. No vale, Lula sale de Lula sale la presidencia con más del 80% de la aprobación y era un líder mundial que ponía en peligro, en peligro la hegemonía de los gringos y demostró con gestión que se podía, ah, hay que perseguir a Lula y lo metieron preso. Pero bueno, el pueblo brasileño sabio como el pueblo venezolano y hoy está Lula otra vez de presidente. Y ellos, así como este señor sale a escribir su fracaso, apenas murió el comandante, hicieron una serie que se llama El Comandante, en Colombia, la Sony, se fue a Colombia a hacer una serie. Pusieron ahí, ¿cómo se llama? Sus protagonistas donde la revolución bolivariana es un desastre pero eso es para pasarlo ahorita no, eso es para pasarlo dentro de 30 años y dentro de 30 años ellos van a decir esto fue filmado en pleno desarrollo de los acontecimientos hace 30 años o sea, ¿quién puede dudar que esa es la verdad? a menos que nosotros nos preparemos para decir la verdad en cada esquina que nosotros nos estemos de pie por eso, a menos que nos preparemos entonces, el legado del comandante Chávez ya no es un, es, ya no, es, no le pertenece al comandante Chávez el legado del comandante Chávez ya es un patrimonio de la revolución bolivariana tenemos que salir a defenderlo para que el mundo entero sepa que aquí en Venezuela esta tierra parió a Simón Bolívar y parió a Hugo Chávez y que nuestros hermanos indígenas que están por aquí, aquí están unos fundadores también de la JPSU, fundadores. Miren, cuando esta gente se le alzó a los españoles, estaban defendiendo lo suyo, estaban defendiendo lo nuestro. Y ellos no sabían y los exterminaron. Los exterminaron, fue una política de exterminio. acompañado por todos los poderes el, el, el libertador Simón Bolívar lo dice en en su proclama de, de la pérdida de la segunda república y en el manifiesto de Cartagena los poderes fácticos que se reúnen alrededor de eso y uno hoy uno hoy debería, nosotros debemos aprender de esas enseñanzas hermanos y hermanas aprender donde nos paremos nosotros, mire, aquí en este país, lo digo con responsabilidad, no hay un solo venezolano, por muy burgués que sea, por muy burgués que sea, que no haya recibido la mano de la revolución bolivariana. Por muy burgués que sea, porque hasta el ladrón de Lorenzo Mendoza la ha recibido. Los parásitos, eso, la han recibido. Entonces nosotros tenemos moral, ¿ves? Y Hugo Chávez fue que construyó todo esto junto al pueblo. Nos toca a nosotros, que estamos al frente por la edad, pero le toca a ustedes. Aquí nadie puede apartarse. Todos hacemos falta. Si hay alguno que está descontento, debería crearse, compañeros antiguos, compañeros de estos tiempos, una... no, Sindicato Noche... una brigada de acción de ir a buscar a los compañeros que andan descontentos, de visitarlos y decirle, ¿eh, pero dónde estás tú, hermano? Hermana, véngase para acá, que aquí en la revolución usted nos hace falta, tu cariño nos hace falta, tu presencia, tu trabajo, darle la importancia a quienes en algún momento dijeron presente, porque a veces nosotros mismos somos los culpables que están lejos. A veces, y eso hay que asumirlo. Ustedes todavía están muy jóvenes, les falta vivir mucho. Yo le pido a la vida y a Dios que le dé mucha vida y salud, pero que les dé mucha sabiduría para que los mantenga unidos, firmes, que nadie se rinda, que nadie se deje masajear el ego con el imperialismo ni con sus aliados, que seamos capaces de ver a la cara al compañero y decirle está fallando y que el compañero sea capaz con valentía con hidalguía de decirle, dar la mano y decirle, gracias hermano, gracias hermano voy a corregir voy a corregir nosotros tenemos que ser mejores que ellos vale somos mejores que ellos somos mejores que la derecha somos mejores que los que gobernaron este país en la cuarta república, no permitamos que esto se vaya yo le decía hoy en el partido también perdónenme que lo diga porque nosotros hablamos de la ...de la segmentación de la población, ¿no? Es lógico que haya... ...maestros opositores... ...claro, ¿eh? Médicos opositores... ...no pareciera lógico... ...que haya médicos integrales comunitarios opositores... ...no pareciera lógico... ...pero los hay... ...y eso es falta de trabajo político... ...nuestro... ...de los dirigentes... ...de tocarlos, de llamarlos, de visitarlos... ...de recordarles todos los días... Que ahí están, gracias a un, gracias a un señor, que dijo vamos a formar médicos en Venezuela para que todos los venezolanos y las venezolanas tengan atención médica. Pues Chávez, hermanos y hermanas, ¿verdad? Yo me siento contento, feliz de estar aquí con ustedes, de que me hayan invitado. y se les ocurre, me vuelven invitado. ¿Ah? No, yo me he portado bien, ¿verdad? No, no he dicho nada malo, ¿verdad? No he dicho nada malo y se los agradezco que nos mantengamos así siempre en batalla un revolucionario no, no afloja el que tenga alguna duda véngase para acá un día el que sienta no sé, me quiero ir véngase para acá un día párese ahí al frente de ese señor que está ahí y háblele y dígale comandante aquí estoy ellos nos llaman loco porque hacemos eso pero nosotros amamos a Chávez. Y no nos importa lo que ellos digan. Véngase para acá y dígale, comandante, ¿qué hago? Y Chávez le va a decir muy sencillo: no te rindas, muchacho. No te rindas, muchacho. Esta patria es de ustedes. No es de nadie más. Reciban un gran abrazo, bolivariano, revolucionario. Socialista, antiimperialista, zamorano y profundamente socialista. con Chávez. Que viva la patria, que viva, ¡Que viva Bolívar, ¡Que viva! que viva Chávez, que viva, ¡Que viva Maduro, que viva, ¡Que viva la Sube! independencia y patria socialista. ¡Que viva Dios los bendiga y los cuide y los cuide. Y de esta manera el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante el encuentro de liderazgo jóvenes de la revolución, aseguró que la juventud de Chávez, la juventud de Maduro, es consciente porque sabe de dónde provienen las agresiones. Asimismo, esta juventud de oro dice no a las sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela. Finalmente, el vicepresidente del Partido Salido Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la unidad se mantiene entre el pueblo, su dirigente y la juventud. Nosotros con esta información retornamos el pase desde el cuartel 4 de febrero. Adelante.